Estamos en las puertas de la legislatura provincial y vamos a hablar de este proyecto que ha impulsado la diputada provincial Juliana Díaz, con quien ya estamos y le vamos a consultar sobre estos beneficios que van a adquirir los monotributistas a partir de 2023, siempre y cuando salga la ley. Si sí, hoy se trata en eh, Senado, tiene media sanción ya en diputados. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes y, y como vos decías, es este beneficio que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y realmente es esto, ¿no? Para todas las personas que se inscriban en el monotributo durante el periodo 2023 van a estar exentos de pagar el componente fiscal, el componente, perdón, provincial durante el periodo 2023, ¿sí? Es algo muy importante, es un beneficio que venimos buscando y trabajando más que nada para todos los jóvenes sí, que, que, están, que, que inician por primera vez su empleo, su trabajo... O también emprendedores, bueno, van a estar exentos de pagar este impuesto durante todo un año y es alrededor de 1167 pesos por mes y sacando cuentas al año se ahorrarían unos 14000 pesos aproximadamente. Bien, esto es para tratar de evitar también la informalidad, ¿no? en el trabajo. Exactamente, nosotros cuando empezamos a trabajar este proyecto, esta iniciativa, nos juntamos con varios emprendedores de diferentes rubros y bueno, nos decían justamente esto, ¿no? evitaban el tema del monotributo, primero por desconocimiento y luego por eh, la cantidad a veces de, de, de dinero ¿no? que tenían que, que abonar, entonces ahí, allí surgió nuestra idea. La iniciativa principal que nosotros habíamos presentado había sido de 18 a 29 años, eh, pero luego obviamente trabajándolo y, modi y lo, lo modificaron y es para todas las personas. Que se inscriban en el monotributo van a tener este beneficio. Obviamente, ya tienen media sanción en diputados. Esperemos, eh, eh, obviamente, que, que, que se dé la sanción en senadores. Y recordemos que es de la categoría A. Sí del monotributo. Por ende, la categoría A son todos los sueldos eh, más bajos, o las personas que recién eh, están recibiéndose para los trabajadores o los emprendedores que, que recién comienzan en este tipo de negocio. bueno, van a estar exentos entonces durante el periodo 2023 de abonar el componente provincial. Bien, ¿cómo sigue ahora el tratamiento? Hoy se trata en, en diputados, ya se trató, se trata en Senado en el día de hoy, ¿cómo continúa? Exactamente, en diputados ya tiene media sanción, eh, ahora se está trabajando en comisiones, en Senado, y la semana que viene ya se va a tratar eh, directamente en el recinto. Así que esperemos y confiamos seguramente eh, en el diálogo y en estos beneficios que estamos buscando para todos los mendocinos. Muchas gracias, diputada. Gracias a ustedes. Y quería mandarles un feliz eh, día a todos los trabajadores municipales. Bueno, perfecto. Hasta allí la palabra de la diputada provincial, Juliana Díaz, entonces, Tano, con estos beneficios para monotributistas que se inscriban a partir de 2023, siempre y cuando salga la ley, que se trata hoy la media sanción en senadores, así a tener en cuenta, y vamos a estar justamente con esta información durante la mañana. Muy bien.